yo creo que la violencia es la de aquellos que lo que han hecho ha sido supeditar las necesidades de un barrio un barrio que es originario del éxodo rural en, en esta zona en, en Burgos y además que es el que más tasa de paro y de pobreza tiene de toda la, de toda la ciudad realmente lo que ha pasado en el barrio es el, la victoria de una resistencia de una resistencia civil que además lo que ha hecho ha sido evidentemente explotar ante tantísima violencia institucional como la ejercida por el alcalde, de, el alcalde del partido Popular, que lo que ha hecho ha sido, pues como decía, supeditar los intereses especulativos de las constructoras al iniciar estas obras del bulevar que lo que ha sido, ha sido digamos la gota que ha colmado el vaso de un barrio que estaba harto, harto de sufrir desahucios, harto de sufrir la pobreza, el empobrecimiento de las políticas del Partido Popular y que resulta que iban a invertir 13 millones de euros cuando estaba absolutamente endeudado en una cifra de 160 millones este ayuntamiento para hacer un bulevar que no tenía ningún tipo de necesidad y que además iba también you know? ...de una forma absolutamente irracional acabar con la, estructura, con la estructura del barrio. Por tanto, yo creo que hoy estamos ante nu un nuevo ejemplo... ...de que la organización social, la organización, eh, y de, y la, la organización responsable de un pueblo... ...que lo que quería era defender sus necesidades, ha salido victoriosa... ...porque además es que acabamos de conocer pues, que al final se han paralizado... ...las obras temporalmente y también hemos también de comprender que realmente... ...esas constructoras, todos esos lobbies de presión que lo que querían era que se realizara el bulevar y que nos han interesado nunca por las necesidades de esas personas, son también quienes controlan eh, los aparatos de los medios de comunicación más importantes de este país, que son los que están intentando demonizar esos actos de protesta, que bueno, nos deberían de recordar, por ejemplo, esos ejemplos maravillosos como los de la plataforma de afectados por las hipotecas, que eh, lo que han hecho ha sido demostrar que sí se puede, que organizándose la desobediencia civil es un acto de obligación democrática en muchísimos casos, y este es uno de ellos.